Una vez descargado, podemos imprimir el documento o guardarlo para su posterior revisión. Pinchando en volver, volvemos a ver todos los resultados que hemos obtenido en nuestra búsqueda anterior. Tras echar un vistazo a los resultados, es conveniente que vaya seleccionando los artículos que más se ajustan a lo que buscas.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 Para regresar a la página anterior hacemos clic en volver. Cuando está disponible el texto completo de un documento simplemente pincharemos en el icono que nos ofrece la base de datos y accederemos a él. En el caso de no estar disponible deberemos tomar nota del título de la revista, el número y año de publicación y páginas. Como podéis comprobar todos estos datos los ofrece la base de datos del CSIC. Después podemos hacer una búsqueda en el catálogo de la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha